Familia querida, ¿cómo están? Bendiciones, los saludo desde Noruega, desde la ciudad de Dramen, donde me encuentro en este momento, en, en pleno tour, el, el sol está por caer ahí atrás. Y estoy agradecido con todos ustedes por el cariño, por, haber, por su apoyo, por haberme hecho parte de estos premios tan maravillosos como son los premios de la radio Misabilis. Gracias de verdad, Mica, a toda la organización, a todos los que apoyan a la música alternativa nacional, a todos los que están siempre dándonos su cariño su abrazo, su mano, apoyando la radio apoyando la radio sobre todo que es una eh, antena para poder transmitir nuestra música a más y más rincones, sigan de esa manera, compartan los links, compartan la radio de, de eso se trata, estoy agradecido de todo corazón por el cariño por la nominación, por, por el premio, por todo, por todo agradecido de verdad de todo corazón y súper bendecido no puedo estar allí con ustedes pero quería hacer este video y, y, y abrazar a toda la raza ahí en Cochabamba, así que seguimos para adelante, loco, llevando la roja, amarillo y verde, como suena en esa campana loco, acá seguimos detonando a puro dreadcore, firme la raza loco. seguimos, les Marketing Digital, Entiendes o Mueres, el podcast de Micaela Sama.